Continuando con nuestra serie de efectos tipográficos, ahora le tocó el turno a los degradados para aplicar en este trabajo que realmente está súper bueno y mira que no está complicado. Bueno, como ya es costumbre, ya tenemos en parte el trabajo adelantado. Este texto es, el tipo de letra se llama así Shopping Script a unos 270 puntos. Ya sabes, puedes elegir cualquier tipo de letra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a duplicar esto. Y lo vamos a duplicar dos veces, ¿no? Luego ya vamos a ver exactamente por qué. Dos veces acá arriba. Y aquí también una vez, pero hacia acá abajo, más o menos por ahí, ¿no? El, la forma que hemos duplicado, le vas a poner un color negro. Y la que está de color blanco, con clic derecho, organizar, lo vas a enviar de lente y, adelante. perdón, Y vas a poner un color un gris, un 80%. Ahora voy a hacer una función, una función entre estos dos tipos de letra vamos aquí a la herramienta de fusión damos doble clic donde dice opciones de fusión en espaciado especificar pasos vamos a dar clic en ok justo 200 no voy a poner control y o me voy acá arriba eh, visualización para visualizar dar un clic justo aquí en las partes más extremas para que se pueda hacer una fusión entre los dos colores las dos letras bueno si no se ha hecho pues vamos a tratarla de hacer de nuevo y ahí la tenemos perfecto, muy bien, voy a extraer o voy a llamar la forma que la duplicación un ratito en la parte superior la voy a colocar exactamente igual, ahí donde está, clic derecho otra vez, organizar y la traemos hacia adelante en el panel de muestras, en la parte inferior voy a cargar unos degradados metálicos y el que vamos a cargar es el drul Bass que está aquí muy bien, perfecto, se nos ha cargado. Voy a cerrar esto, ya no lo necesito. Ahora voy a cargar este degradado dentro de este texto y me voy a valer del panel de la apariencia que lo voy a extraer desde su menú contextual. Aquí en relleno, clic para seleccionar este degradado. Lo vamos a dejar ahí que el que está por defecto, si gustas puedes presionar el degradado. Voy a hacer control menos hacia atrás Mira, para poder achicar un poquito más. El efecto de ese degradado sobre el texto lo voy a duplicar, clic aquí, pero en transparencia voy a hacer lo siguiente: voy a ponerle en overlay o sobreexponer, lo voy a bajar un poquitito al 50, prueba con 30, con 20. La idea es que eh, le dé más realce a, a ese degradado y vamos a crear un último degrado o vamos a duplicar un último degradado que viene a ser exactamente el mismo, pero. Le vamos a poner en tipo radial. Si presionamos la tecla G de nuevo, te vas a dar cuenta que sale ese círculo de degradado. Tú lo puedes manipular de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a lo que estés buscando, el efecto que tú quieras. Yo lo voy a dejar más o menos por ahí, ¿no? Entonces, tenemos cada vez un mayor realce de los efectos que queremos. Muy bien, hasta aquí estamos excelentemente bien. Ya no necesito la apariencia, la voy a colocar aquí a un costadito. ¿Te acuerdas que duplicamos esta forma que está aquí? Pues le vamos a dar esa forma de, de acabado que tiene la misma. ¿Cómo se hace esa forma de acabado o ese destello blanco, por así decirlo? Mira, vas a hacer esto. Al texto lo vas a convertir obligatoriamente en curvas, ¿no? Shift, Control o crear contornos. Luego, para hacer ese efecto, tienes varias formas. Una de ellas... Solamente te lo indico así nomás por encimita. Puede ser esto, mira, ¿no? Seleccionar estas dos formas. O sea, obtener este, este óvalo, ¿sí? Luego hacer un busca-trazos y quedarme con la parte superior. Voy a duplicar esto para que lo puedas entender mejor. No necesito el óvalo. Y ahora, con la herramienta de la pluma, voy a hacer este efecto que está aquí así, ¿no? Así, más o menos así. Perfecto. Selecciono ambos objetos, ventana y busca trazos, que anda por aquí. Aquí está. Vamos a elegir eso en que dice busca trazos, dividir. Esto cuando das un clic, automáticamente tienes que desagrupar. Y la idea es borrar los objetos que están por debajo. Simplemente clic y arrastrar y mira, ya te va quedando ese efecto que está ahí. no eh, ese, Esa línea verde que se está activando se llama... Eh, guías inteligentes las estoy pasando por encima para borrarlas pero si quieres que todo quede muy bien vas a posicionar control y y aquí vas a borrar lo que no necesitamos esto que está aquí también otra vez control y para activarlo de nuevo y ahora clic y arrastro. debo darme cuenta de algo importante es que voy a trabajar con un degradado Degradado lo voy a aplicar de arriba hacia abajo, es decir, la tecla G, clic y arrastrar. Voy a poner un poco esto para acá. Doble clic en el deslizador negro. Voy a poner un, a poner un color blanco. Y en el primer deslizador, doble clic y la opacidad le vas a poner en cero. Entonces, ¿cuál es la idea? Que me dé ese tipo de acabado, ¿no? A ver, control Z. Vamos a seleccionar la herramienta de selección directa y valga la redundancia. Y ahora voy a borrar estos contenidos que están un poco de más, ¿no? Obviamente se me quedaron ahí enganchados, pero no importa. Simplemente lo seleccionas y lo borras. Cuando crees ya tenerlo, otra vez, clic y arrastrar con la herramienta de selección. Si gustas, puedes agruparlos. Es más, te recomiendo que lo hagas. Y lo vas bajando acá, ¿no? Voy a hacer un pequeño zoom shift tabulador para ocultar los paneles de la parte derecha voy a colocarlo por aquí ya casi está ¿no? si te das cuenta aquí se me ha ido uno pues no te preocupes flecha blanca otra vez un clic para borrar vamos a seleccionar de nuevo esto zoom y o sea, eso son cuestiones un poco más estéticas que práctica ¿no? control 0 mira y ahí tenemos el acabado de este ejercicio si quieres rematarlo, yo te recomiendo que hagas lo siguiente, ¿no? Clic y arrastras para seleccionar todos los objetos. Te vas aquí a la barra de herramientas, pones el rotar, ¿no? Das un clic para fijar el punto pivot y con clic y arrastrar lo vas a hacer un poquitito más arriba. Ahora el acabado nos ha quedado súper bien. Mira que no estuvo complicado y estoy súper seguro que vas a hacer mejores cosas que estas. Nos vemos en el siguiente video tutorial que también está súper bueno.